Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, el día de hoy les tengo un carro increíble, maravilloso Mustang GT, el sueño de todos, el sueño de muchísimos, muchísimos, el inicio del muscle car está aquí con este carro es una gran opción y es una locura suena miren delicioso y se maneja increíble quiero comentarles acerca de este mustang pero primero que todo quiero presentarles a un amigo mío el dueño de este carro David, David. este es un canal español To know, I speak pero entiende español. Muy amable él. Eh, vamos a ver si eventualmente lo convencemos aquí en este canal de que, de que hable en español. Porque él habla en español, pero no le da la gana. Este es un carro increíble. 5 litros b 8 he tenido la oportunidad de manejarlo aquí, David me ha dado la posibilidad de manejarlo, voy a ponerle las redes de aquí de David para que lo sigan y para que sigan a su canal y es una absoluta locura, es una absoluta locura, lo más bacano de todo es que reacciona y trabaja compactico, el, el sonido es exquisito y la verdad el interior que se los voy a ir mostrando a medida que vamos hablando del carro lo van a ir viendo es tiene unos detalles que ustedes no se imaginan una de las cosas más bacanas de ese carro es que viene una versión así como estándar en el 2019 y viene una versión full y esta es la versión estándar y así todo él es de locos, es absolutamente de locos, miren esa ese frente con esas características con esos es más agresivo como con esos esas luces que lo hacen ver como si estuviera en movimiento y obviamente el logo de mustang que nunca va a faltar lucecitas han mejorado todas son led aquí abajo de arriba desde 2018 creo o el año pasado este año creo que desde el modelo 2018 del modelo 2019 han estado poniendo esas luces LED y miren cómo se ve agresivo. Y tiene unos detalles bacanísimos. Mire, aquí tiene su Mustang, brandeado y obviamente rines de. ¿Qué son estos rines? Ya van a ver porque en otra ocasión tuvimos la oportunidad de hacer las tomas, hemos estado andando y bueno, el carro ya se ensució, el clima de Miami es así, no hay nada que hacer, ya se los he ido contando y una de las cosas más chéveres precisamente del carro, si lo, puede, si lo pueden ver, si lo quieren ver es esa entrada, allá no da al motor porque el motor está en la parte frontal del capó, sin embargo... Se ve súper agresivo, obviamente, con sus aleticas normales, características del Mustang. Frente nuevo para este modelo y la parte de atrás sí es clásica de los carros. algo súper chévere vamos a ver pum abramos el baúl baúl desde abajo abrimos y lleno de cosas como siempre nada raro de mi amigo David Lavanda miren ahí tiene toda su ropa un balón de básquet y sus cositas de aseo Ah. Oh, de hecho, dos balones de básquet. El hombre es amante del básquet. Cámara trasera tiene aquí, la pueden ver cuando estén haciendo sus retrocesos o su reversa. Abrimos por dentro y ¡pum! Uh. La verdad el carro es súper cómodo Como ya les había contado la parte de atrás La parte de adelante Si lo vamos a ver del lado Miren Esa es una de las cosas que más nos gusta del Mustang Es como que Tiene esa curva que lo hace ver Tal cual como un muscle car Donde le da prioridad Como más Fuerza la parte del motor Y obviamente la colita más pequeñita Y lo hace ver su Supremamente agresivo y supremamente veloz que la verdad y hay que decirlo, él es muy rápido y se comporta muy bien cuando te estás apretando el acelerador. Metemos un pedacito Bueno Mucho poder Y sale derecho y sale compacto Que No, definitivamente el mejor es Sport Plus para mí Street tiene una, una, una forma de, de, que de trabajar diferente con las paletas, obviamente uno puede llevarlo a más revoluciones, pero aquí es por Plus para mí es la mejor. Ni siquiera pasamos el límite de velocidad y el carro suena... Solamente lo pusimos a, a que sonara rico, a que sonara rico, rico. Se acabó la, la diversión. Llamó el comandante y mandó a parar. ¡Eh! Señores, llegamos a nuestro próximo video. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Espero que estén súper bien. Espero que les haya gustado. Anímense a comprar uno de estos carros. Definitivamente es el ingreso. Es la entrada, es la entrada al mundo del muscle car. Y, y bueno, nada mejor que tener un muscle, ¿no? Una delicia, gracias a mi amigo Edith que está sosteniendo ahí la cámara. Y bueno, nos vemos pronto. No se olviden de conectarse a nuestras redes y conectarse al canal. Denle un like si les gusta y suscríbanse. Bye.